de la mañana con eh, 11 minutos. Amigos y amigas, parecería ser que el conflicto entre eh, Rusia y Ucrania va escalando. Eh, hay eh, preocupación en la comunidad internacional frente a las recientes declaraciones y a los hechos eh, registrados en los, en los últimos días. En Ucrania, el país vive, hemos realizado un diálogo hace brevísimos minutos con el canciller a propósito de la situación de nuestros compatriotas en Ucrania, pero eh, es un problema que mantiene en vilo al mundo por la posible invasión de Rusia, eh, aunque parecería ser que aún queda esa esperanza de que exista un diálogo de que se concreten acciones en marco de paz. ¿En qué punto está el problema y cuáles son las opciones o oportunidades ciertas en este escenario de que puedan solucionarse eh, los eh, conflictos para mantener la paz en esta región del planeta? Vamos a analizarlo con nuestro invitado, el magíster Daniel García, él es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE. Sean ustedes, eh, sea usted, bienvenido, doctor. Eh, buen día. A ver, vamos con esta con esta visión. ¿Qué es lo que pasa al momento? La decisión de, de, de Putin de reconocer las dos regiones de Ucrania, cómo incide en el conflicto. Bienvenido, buen día. Eh, buenos días. Eh, ¿Cómo están? Eh, eh, a la audiencia. Eh, bueno, eh, la situación eh, escala eh, con este reconocimiento que hizo Putin, eh, fundamentalmente porque eh, permite el ingreso de tropas rusas a lo que es el territorio soberano de Ucrania. Por supuesto que eh, las, eh, llamámoslo así, las provincias de eh, Luhansk y Donetsk, eh, en parte están controladas por eh, milicias eh, prorrusas. Eh, las tropas rusas entrarían en apoyo de esos eh, rebeldes, pero el decreto de Vladimir Putin y declaraciones que Putin dio eh, estiman que o sostienen que la, eh, las eh, las tropas eh, rusas eh, sirven para garantizar la soberanía de estas nuevas repúblicas, pero en todo el área, no solo el área controlada por los rebeldes pro sino incluso áreas que están bajo control del gobierno ucraniano, lo que aumenta la posibilidad de un enfrentamiento directo entre tropas ucranianas y rusas. Eso puede ser utilizado como un pretexto para una invasión a gran escala de todo el el país, así que definitivamente estas últimas acciones de Putin eh, agravan agravan la situación y hacen que una guerra eh, a gran escala sea sea totalmente eh, factible. Estamos en un momento, yo diría, de máximo peligro. Ahora, pero eh, quisiera darle algún matiz al término guerra, porque efectivamente. Carmen también lo decía, usted también lo comentaba, a propósito de hablar más bien quizás de una invasión, porque claro, la proporción de fuerzas eh, para enfrentar entre Rusia y Ucrania es una desproporción, es decir, sería una invasión, sería una cosa muy grave, ¿no? Eh, bueno, justamente diría más bien que lo que agrava también la situación y preocupa es que el... El ejército ucraniano no es el ejército de hace siete, ocho años, es un ejército eh, relativamente fuerte, que recibió en los últimos años apoyo técnico y apoyo eh, armamentístico de Occidente. Entonces, no sería tan fácil para, okay. eh, para Rusia. Y en ese sentido, eh, las bajas de lado y lado pueden ser altas. Se pueden generar incluso eh, batallas urbanas, eh, lo cual obviamente siempre pone en peligro a la población civil, eh, una vez más agravando la situación humanitaria. Ahora, Magíster, ¿de qué manera podría influir una eventual escalada bélica en América Latina? ¿Cuál debería ser el, el, el papel que jugaría América Latina en este escenario? Bueno, creo que en primer lugar eh, América Latina haría bien en... Eh, conjuntamente, de manera unida, rechazar las acciones de, de Rusia, ¿no es cierto? Eh, América Latina siempre ha sido muy sensible a las violaciones de la soberanía y esta, estas denuncias a de las violaciones de la soberanía de un, por parte de un país más grande, a un país más pequeño, debe abarcar no solo a Estados Unidos, sino a cualquier país. Entonces el primer paso creo eh, para América Latina es... Eh, dar un rechazo unánime a estas acciones, ¿no es cierto? Como se escuchó, por ejemplo, de parte de varios países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace eh, un par eh, de noches. Evidentemente, si la situación escala, eh, América Latina debería poner todos sus esfuerzos diplomáticos para intentar también eh, resolver la situación, eh, pero lamentablemente estoy viendo que hay países de, de la región que están dando un apoyo a, a estas acciones que, aunque podrían ser entendidas des, desde cierta perspectiva histórica y política, en sí mismas, eh, una vez más digo, implican una seria violación del derecho internacional y de la soberanía de Ucrania. América Latina en primer lugar debe rechazar esto que acaba de suceder. Ahora bien, el señor Putin ha dicho en varias ocasiones sobre... Eh, que Ucrania debe descartar la posibilidad de seguir o permanecer o, o estar aliado con la OTAN. ¿Por qué resulta, recuérdenos, que esto lo conversábamos ya en alguna ocasión con otro experto, pero recuérdenos qué importancia tiene esta figura o esta incorporación para, no sé, la geopolítica internacional? Bueno, justamente lo que estamos viviendo ahora es el choque de las placas tectónicas de la geopolítica. Por un lado está el, el bloque eh, euroatlántico, el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Aquí hay que recordar que la OTAN fue conformada en 1949 en el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética cae en 1991 y pocos años después, a partir de 1997, eh, la OTAN empieza a expandirse hacia el este incluso hacia países que solían ser eh, países satélites de la Unión Soviética, me refiero al Pacto de Varsovia, y me refiero a países como, por ejemplo, Polonia, Hungría, eh, República Checa, Eslovaquia, etcétera. E incluso eh, la OTAN se expandió para incluir a países que eh, formaban parte de la propia Unión Soviética, estamos hablando de Estonia, Letonia... Lituania. Esto es visto por Putin como una, seria, como una seria amenaza a la seguridad de Rusia. Putin dice incluso que esto traicionó acuerdos verbales que se eh, que dieron entre los líderes soviéticos y occidentales al final de la Guerra Fría. Eh, justamente Putin ha demarcado una línea roja, no más expansión de la OTAN hacia el este, no más expansión de la OTAN hacia países que formaban parte de la eh, Unión Soviética. Esto incluye no solo a Ucrania, sino a Georgia. Ucrania y Georgia no son miembros de la OTAN, pero ha eh, habido, por supuesto, a lo largo de los últimos años acercamientos entre la OTAN, Ucrania y Georgia para ver la posibilidad de unirse en un futuro. Dicen esto que esto puede ser en 20, 30 años, no sería inmediato, pero en todo caso... El, el origen en el corazón mismo del conflicto contemporáneo está en la posibilidad de la membresía de Ucrania en la OTAN, una vez más la OTAN, la alianza atlántica liderada por Estados Unidos y que Rusia ve como un serio peligro a su seguridad. Precisamente Vladimir Putin ha establecido la línea roja, no membresía de Ucrania en la OTAN. Una vez más, este es el corazón, el, el, el kit del asunto. Ahora, eh... ¿Rusia no es parte de la OTAN, pero es país socio? Eh, la Ucra Ucrania sí. Ucrania tiene una serie de entendimientos, eh, de pasos previos eh, para eh, unirse a la OTAN en algún futuro que no está demarcado. La OTAN tiene una política de, eh, de puertas abiertas con respecto a eh, Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de la unión de este país en algún punto, por supuesto que existe. Eh, pero no es inmediato, no es inmediato. Y en todo caso, una vez más, esto es la, la, el principal asunto que, que irrita a Putin, ¿no es cierto? El hecho de que Ucrania eh, y los líderes ucranianos han expresado su interés de formar parte eh, de la OTAN. Y una vez más, esto lo considera como un serio peligro para la seguridad de Rusia, pero claramente esto implica eh, un debilitamiento mayor de Rusia en el plano internacional. La motivación de Putin, si existe una motivación de un líder nacionalista conservador como Putin, es recobrar la, el protagonismo de Rusia en los asuntos internacionales y el estatus de Rusia frente a las demás potencias. Una inclusión de más países en la OTAN de la órbita eh, ex-soviética implicaría, por supuesto, relegar más a Rusia en, a un segundo plano, y esto, por supuesto, va en contra, una vez más de dicho, de los intereses de, de Putin y de Rusia como gran potencia. ¿Estamos o, o, o podría eh, suceder una tercera guerra mundial? ¿Es eh, esto con este problema? Realmente eh, estamos en un momento en que no, no conocemos bien eh, qué va a suceder. Por un lado, Putin bien podría decir, aquí paro, ¿no es cierto? De una u otra manera ejerzo control sobre las estas provincias o estas regiones ucranianas del, del Donbass, de eh, Luhansk y Donetsk parar ahí declarar de alguna u otra manera victoria, eh, o bien podría Putin decidir uh, hacer una invasión a gran escala del país y que se generen una serie de acciones y reacciones, de errores de cálculo que acaben escalando la situación mucho más eh, arriba. Y digo esto en función de la historia de las relaciones internacionales. Recordemos el origen de la Primera Guerra Mundial. El origen de la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento muy oscuro en una región muy alejada de Europa. Estamos hablando del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que no tenía nada que ver con eh, las disputas de poder que se estaban dando entre Alemania, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Era algo absolutamente periférico. Pero en, en el espacio de un mes, una serie de acciones y reacciones cambiaron la estructura de la situación y acabamos con el mayor conflicto que, ha visto el, que vio la humanidad hasta ese momento. ...y que es el origen de un montón de problemas que yo diría siguen más de 100 años después. Entonces, eh, es difícil predecir en este asunto de las relaciones internacionales. Una vez más que, una vez más, una vez más bien dicho que, la, digamos, la pelota se lanzó a la cancha... ...uno no sabe cómo va a acabar el partido. Y una vez más la experiencia histórica nos dice que hay que tener supremo cuidado... ...cuando eh, conflictos involucran a grandes potencias... Otro detalle que escuchaba de algún experto era que Rusia estaba interesada en un puerto en Ucrania que no se congelaba y que por lo tanto significaba geopolíticamente también un detalle importante. ¿Es así? ¿Usted coincide con esa posibilidad? Pero me pregunto, ¿eh, ¿ese sería uno de los motivos también, tomar posesión de eso? Digamos, eh, en el... En toda la política internacional del este de Europa hay asuntos geopolíticos de suprema importancia. Eh, de hecho, bueno, eh, Putin ya con la anexión de Crimea, lo que está haciendo es, eh, la anexión de Crimea que tuvo lugar en 2014, ¿no es cierto?, en la, la península de Crimea, es tener acceso precisamente a, eh, o confirmar su acceso a los puertos del del Mar Negro, ¿no es cierto?, el puerto de Sebastopol. Una vez más ese objetivo ya se logró en 2014, un puerto histórico para, para Rusia, ¿no es cierto?, y para luego la Unión Soviética. Por supuesto que hay ese asunto, ¿no es cierto?, la salida del Mar Negro, el, el control del Mar Negro, que implica, por supuesto, la salida de, de Rusia hacia el Mar Mediterráneo. Pero aquí me gustaría mencionar otro asunto geopolítico importante, que es el de la geopolítica de la energía. Eh, aquí está involucrado, por supuesto, el comercio eh, o la venta de gas ruso a Europa. ¿No es cierto? Buena parte del, eh, del gas que exporta Rusia a Europa pasa por gasoductos eh, que pasan por Ucrania. Ucrania cobra una tasa por, por este paso. Y uno de los elementos de la disputa está en la construcción del gasoducto Nord Stream, que, va, que conectaría directamente a Rusia con el principal mercado del, del gas ruso en Europa, que es eh, Alemania. Precisamente ese es uno de los, una vez más, de los aspectos del conflicto, y cabe decir que eh, en respuesta al, a las últimas acciones de Rusia en Ucrania, Alemania eh, canceló eh, la autorización de eh, la entrada en funcionamiento del gasoducto eh, Nord Stream. Entonces hay un elemento de, sí, de, de, de acceso al mar, pero también de geopolítica de la energía en este, en este espinoso asunto. Ahora, justamente, ¿en qué medida el, eh, no solamente anuncio, porque ya empezó Alemania con las sanciones, pero el anuncio de esta serie de sanciones a Rusia, eh, ¿podría persuadirla de esta invasión, de una posible invasión a Ucrania? Bueno, eh, exactamente lo que ha sucedido es que eh, los países occidentales están midiendo las eh, la fuerza relativa de las sanciones que están imponiendo a Putin, consideran, que, estas, eh, que el reconocimiento de Luhansk y Donetsk es un primer paso, es un preludio a la invasión, y han respondido con sanciones en ese sentido, una vez más incluyendo la cancelación de Nord Stream por parte de, eh, de Alemania, pero están guardándose en reserva las sanciones más fuertes. Si se llegase a dar una invasión a gran escala de todo el país. Eh, una de estas sanciones, por ejemplo, es la, el bloqueo de Rusia, del sistema de transferencias bancarias internacionales SWIFT. Esto sería un durísimo golpe para la economía rusa, pero sería también un duro golpe para la economía europea. Entonces, las sanciones, eh, una vez más, tienen un costo para las dos partes y, una vez más, eh, los eh, líderes occidentales están guardando en reserva las sanciones más fuertes para intentar con estas eh, disuadir a Putin de hacer una invasión a gran escala de Ucrania. Así que todavía hay un arsenal de, de sanciones que, eh, que Occidente se está guardando para más adelante. En un hipotético eh, conflicto bélico, que ojalá evidentemente no ocurra, me pregunto, ¿cómo están las correlaciones de fuerzas? Estamos hablando de que Rusia tendría aliado a China, vaya, vaya potencia, ¿no? Eh, por otro lado, Estados Unidos también, con Europa, en fin. ¿Cómo estaría a la par o hay algún, hay algún desnivel ahí? ¿Qué, qué visión tiene? Claro, en un conflicto convencional, eh, y a pesar de lo que he mencionado antes, de que, digamos, Ucrania no sería un rival débil para, uh -huh. para Rusia, eh, sin duda hay una superioridad militar local de, de Rusia en el conflicto. Eh, pero de expandirse el conflicto y de abarcar a más países del este de Europa, evidentemente esto involucraría directamente a, a la OTAN y con ello a Estados Unidos. Y, y ahí sí estamos ya en, en, en un terreno bélico complejo, porque no solo hay que comparar ahí las fuerzas convencionales, ¿no es cierto?, tanques, misiles, aviones, sino aquí ya entra en, en el cálculo la posibilidad de un escalamiento a, hacia el, el nivel de lo nuclear. Cuando ya estamos involucrando a potencias nucleares, miembros de la OTAN como Francia, Gran Bretaña y los propios Estados Unidos, frente a eh, Rusia, que es otra potencia nuclear, aquí estamos hablando de un peligro, Así que una vez más aquí, ahí el problema sería una vez más, eh, no solo ver las fuerzas militares convencionales, sino la posibilidad de escalamiento al nivel nuclear. Y sobre, me parece interesante lo que se mencionó sobre China, porque China ha sido eh, no ha sido totalmente abierta en su apoyo a Rusia, ha medido bastante sus palabras, a pesar de que hubo un comunicado conjunto eh, de... El presidente Xi Jinping de China y Vladimir Putin emitido el 4 de febrero, en que iba a haber un apoyo mutuo en, en aspectos de relaciones internacionales, las declaraciones de eh, los funcionarios chinos eh, de relaciones exteriores, incluso representantes de las Naciones Unidas, fueron muy cautas. Y remarcaron dos cosas. Que debe respetarse la soberanía de todos los países, incluyendo Ucrania, y por otro lado, que eh, Estados Unidos debe tener en cuenta las demandas de seguridad de Rusia. Así que está caminando una muy, muy fina línea eh, China en este momento. No es un apoyo respecto a Rusia. Okay. Bien. Muchas gracias, Magister, muy gentil, por eh, eh, inteligenciarnos sobre el tema y todo esto que constituye una preocupación en la comunidad internacional. Gracias al Magister Daniel García por habernos acompañado esta mañana, doctor. Muy gentil. No. Mucha...